Y días que te pasas mirando atrás Que si esto, que si aquello, que si algo salió mal Ves a tu espalda tanta negatividad Una sombra que te impide ver la luz de más allá Por todas las veces que tú diste el cien Pero alguien más también y te ganó su 100 Por cada rechazo que te pudo hacer sentir ya sin poder Con etiquetas de que no vales nada y no importa lo que hagas Puedes batir tus alas pero nunca volarás Mundo jodido si te ve mal malherido Salvo algunos amigos te bajar pisotear, y poco a poco una idea se genera dentro tuyo, va creciendo y contamina el corazón. Que no importa si consigues cualquier triunfo, lo lograste de milagro, porque eres un impostor. Tú eres un impostor, tú eres un impostor, tú eres un impostor, tú eres un impostor, tú eres un impostor, tú eres un impostor, tu mente lo repite, lo repite sin control. Tú eres un impostor, tú eres un impostor, tú eres un impostor, tú eres un impostor, eres un impostor. Cuando te lo creas esa voz tendrá razón Cuando comenzas a torturarte de este modo Y es cabrón el mundo para que te lo hagas tú solo Mientras tú te sientes inferior a los demás Notarás que quizás ellos más, es verdad Siempre me sorprende ver cerebros tan grandes Siempre temerosos por no ser suficientes Siempre me entristece ese autosabotaje Siempre con personas que son muy competentes Eres más capaz de lo que puedo decir yo Mira para atrás ya tantas huellas que dejó La persona que tú eras para dar lugar a quien hoy escucha esto en su auricular Y poco a poco dando pasos pequeñitos tendrás que hacerte consciente y orgulloso de que vos Si has logrado con esfuerzo cualquier triunfo lo lograste merecido Pues no eres un impostor, no eres un impostor, no eres un impostor, no eres un impostor, no eres un impostor, no eres un impostor Tendrás que repetirlo hasta creer de corazón, no eres un impostor, no eres un impostor La voz a la que creas, esa voz tendrá razón. Uh. Luego te hundes en tanta ansiedad, por dentro guerra más de nuestras paz. ¿Es que tendrás que elegir una opción entre ser escritor y sentirte feliz? No, pero debes demostrarlo. Vivir sufriendo no es sano. Ya resististe mil daños. Tiene que haber algo más, ¿no? Ese primer paso ya lo diste.